Bien, vamos a comenzar el día de hoy. Eh, tenemos eh, la segunda clase de la primera semana. El tema es, como dicen el sílabus, es variado, porque vamos a hablar la regla del curso, etcétera, etcétera, y, y hablar otros temas también. Entonces, eh, comenzamos, porque los cremas somos, somos más. Bueno, entonces compartimos pantalla. Tenemos que, el, por favor, se ve el material, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, acá tenemos el curso eh, que está denominado por dos unidades y cada unidad tiene eh, una subunidad que es lo que vamos a ver durante el curso. Estamos acá, ¿no? Estamos en la zona crema. Esto. Estamos acá. Entonces, eh, este curso tiene una particularidad que no hay examen parcial y no hay examen final. Para algunos, va a ser dramático. ¿Por qué? Porque si no vienes a clase, ya de por sí, no tienes una buena percepción del profesor. Si no participas, menos. Y lógicamente, tiene que hacer los tra trabajos. Somos 36 personas. El día que haya en una clase, escúcheme, ¿eh? el día que haya en una clase ocho o menos personas, ese día tomo práctica, o monografía ¿Está bien? O sea, si tú piensas que solamente haciendo, viendo las grabaciones, vas, a, vas a, te va a ir mal. Entonces, son cuatro evaluaciones, nada más. Principalmente la evaluación final va a ser... Práctica 2 y monografía 2, pero va a ser presencial. Que tienes que hacerlo con el eh, Trelo y ponerlo el, eh, tu trabajo en el bloco. Entonces, eh, guerra avisada no mata gente. Entonces, este curso solamente tiene dos prácticas y dos monografías. Bien. Eh, y el sílabus, ya está acá, el sílabus se les ha dado, se les ha explicado. Eh, la plataforma virtual que usamos es esta. Y eh, tienen que ingresar a la plataforma, y está el material, ¿no? para mostrar lo del inicio semana 1 y aquí está toda la información previa que se les ha dado ¿no? y eh, en relación a en relación a, a, a las unidades de aprendizaje se, se les ha mostrado acá bien, entonces estamos en la semana 1 pero antes de la semana 1 dice, eh, perdón, en la semana 1 dice prueba de entrada. Aquí está. Semana 1 dice prueba de entrada. ¿Está bien? A ver, eh, el señor Christian Carreón ingrese a su plataforma univirtual y muestre que la prueba de entrada funciona. Comparto mi pantalla, ingeniero. No, no, tú verifica nomás. Verifica que eres crema. Por favor. Sí, sale prueba de entrada. Funciona, ¿no es cierto? Sí. Ya, gracias, estimado Cristian. Entonces, tienen que llenar la prueba de entrada. ¿Está bien? ¿Qué más? Vamos a ver algunas características de el material y para eso yo lo he resumido en este jumpboard, ¿está bien?, entonces eh, va a haber eh, material, sílabo, vamos a la rúbrica que yo voy a emplear es participación en clase. Yo tomo nota, tengo listado, para mí es fácil saber quiénes participan, quiénes son aliancistas, eh, hay alguno por ejemplo la primera clase llamaba a varios y, y no contestaba eso significa que no están en clase para mí entonces esa es la dinámica el material de las actividades asíncronas que quiere decir entre semanas por ejemplo a partir de hoy día hasta el próximo día martes tienen para hacer en el blog la tarea que se les va a dejar ¿Está bien? Y así, eh, aquel que no pueda ingresar al blog por alguna razón, ponga su correo, eh, ya lo hemos dicho, pero no está de más porque eh, es bueno, un ratito voy a dejar de compartir para que aparezca la opción chat, eh, pongan su a ese correo que está en la opción chat entonces tienen que eh, atender sus dudas ahí, ahí mismo les solucionamos pero si no precisan de qué sección son del nombre del curso y qué es lo que necesitan no vamos a poder atender ¿Está bien? Bien, entonces esa es la parte normalmente eh, la clase Puede tener algún video, como hemos visto ayer, puede tener un link de enlace de la video reunión, puede haber, eh, en cada hora se pasará lista, o, o no cada hora, el, el delegado que vamos a elegir el día de hoy, o delegada, y la participación activa en cada sesión. Como acabo de decir, ¿no? algunas secciones le pongo lectura para la siguiente clase. ¿Dónde está la lectura, profesor? Aquí está, pues, socio. Ahí está. Estas son las lecturas, lecturas y casos. Ahí está. ¿Qué más? Eh, normalmente, a partir de la próxima semana, va a haber, cada sesión va a ser de dos horas. La primera hora es la explicación y del tema y atención a las preguntas que pudieran tener sobre lo que se está tratando. En la segunda hora, como ya hemos dejado tarea la semana pasada, la semana anterior, entonces, aleatoriamente, voy a elegir los participantes que exponen su actividad asíncrona. Porque cuando publican el blog, queda el día, hora, segundo que han publicado. ¿Está bien? Y se aplica el concepto pedagógico, como le mencioné ayer, de aula invertida. Eh, se orientará al uso de aplicativos, CISE que vimos ayer, SUNAT, un, vimos un poco, el Late que vamos a ver en el curso de la siguiente semana. Vamos a usar, esto, como estamos viendo, el aula virtual de UniVirtual, PROMPERU, BUSES, Ventanilla Única de Comercio Glosario de Términos, vamos a ver bastante. Insisto lo que dije ayer jóvenes, yo no tengo por qué asustarlos, ponerlos nerviosos, el término que quieran emplear. Lo único que les digo es que este es un curso bonito que es para los que quieren aprender comercio exterior y se les va a dar mucha información relevante para ese tema. Si tú lo guardas, lo aprendes, eh, lo utilizas, es la única forma de aprender haciendo. A lo menos yo reconfiguro el curso en función al feedback que yo hago con mis alumnos que han terminado. Entonces eh, he visto que eso logra resultados. Por eso lo mantengo el método. Todo el material del curso se encuentra en Univirtual. Acaba de Cristian también comprobar que existe la prueba de entrada. ¿Está bien? Entonces seguimos. El comercio internacional básicamente es cubre una, una o varias necesidades de un punto o de un punto llamado origen a un punto destino llamado país destino o ciudad. ¿no? Y normalmente eh, las distancias que separan, si es que está en el mismo continente, sería terrestre. Y si está un poco alejado, entonces es marítimo. ¿no? Hay varios medios que se pueden usar, terrestre, marítimo, fluvial, el tren. ¿no? Eso se llama multimodal. Eh, existe, pues, eh, el interés del comercio internacional como respuesta a algo que, que es, eh, eh, es una realidad. Ningún país produce todo, ni ningún país tiene todos los recursos para autoabastecerse. Puede tener recursos y no producirlo, ¿no? O puedes tener recursos limitados, que es lo natural. Entonces, dado esa realidad concreta, que nadie tiene eh, déficit, sino la mayoría tiene, mejor dicho, tiene déficit la mayoría de algunos o la cantidad de productos que necesita su población, entonces tiene que salir a comprar al exterior. Y al comprar al exterior, lo hacen de dos o tres formas, ¿no? Una es compra productos en forma particular, a privados. Hay productos que son, eh, digamos, eh, muy demandados, entonces se aplica eh, lo que se llama una... Eh, como está sucediendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo... Eh, las vacunas, no hay un montón de países que quieren, pero la producción no abastece, entonces se hacen cuotas, cuotas, no entonces, en función de las cuotas se le vende Igual se hace cuando hay un producto que tiene mucha demanda, hacen cuotas, como el caso de la harina de trigo. Entonces el, el tema pasa de que tiene que ver comunicaciones. Si no se legislara las comunicaciones, esto sería una loquería. Lo y casualmente, jóvenes, la razón de la Primera Guerra Mundial y la razón de la Segunda Guerra Mundial es que no estaba bien definido a nivel mundial las reglas del comercio. Y habían distorsiones fuertes como consecuencia de esa falta de de universalización de esas reglas de comercio. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron no querían que vuelva a haber otra guerra mundial. Porque, como acabo de decir, los orígenes de ambas guerras es por deficiencias en el comercio internacional. Entonces, eh, se decide crear, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, para reconstruir Europa eh, los bancos mundiales, para resguardar Europa crean la OTAN, eh, para eh, solucionar el problema de comercio, crean la Organización Mundial de Comercio, dentro de la, como dependiente de las normas específicas de aduanas, crean la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? eh, y se crea mecanismos para solucionar eh, lo que le llaman eh, problemas comerciales, ¿no? a través de eh, arbitrajes de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Como consecuencia de ello, hasta la fecha no hay guerras mundiales. Ha habido, lógicamente, uno que otro país se pelea, pero no, eh, no ha habido mucho. Y cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, se genera um, un nuevo desarrollo o se posiciona después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como gran um, potencia y lo deja atrás a Gran Bretaña, Rusia, y como consecuencia de que Estados Unidos hace un mecanismo interesante. Eh, primero su estrategia era que su moneda era convertible, un número de 36 dólares me parece, equivalía a un gote de oro entonces era convertible, su base, eh, su emisión de su billete tenía un respaldo en oro y llega a tener mucha demanda el dólar como consecuencia de que estaba referenciado al dólar, eh, al, al oro. En la época de la presidencia de Ronald, eh, de, perdón, de, después de, eh, ¿cómo se llama este presidente? Nixon, Richard Nixon, eh, él establece ya no la paridad, un número de dólares que equivale a un engoto, sino dice derechos especiales de giro. O sea, hablaba de un papel respaldaba al dólar y ese mecanismo le hizo que tuviera hegemonía a nivel mundial en dos aspectos estableció como un elemento de, de, de transacción en el comercio internacional el dólar y adicionalmente todos los embarques ustedes verán en los ejercicios que vamos a hacer todos los embarques, aéreos, marítimos, fluviales, tienen que tener seguro. Y adivinen, ¿quién da el seguro? Empresas de seguro. Pero todas ellas establecen como la única moneda para pago de seguros el dólar. Entonces, se crea un mecanismo de comercio exterior bajo la hegemonía de Estados Unidos por estas nuevas eh, instituciones que se crean. ¿Qué tiene que ver eso con el Perú? El Perú siempre ha estado retrasado en el comercio. Su ley de aduanas, su mecanismo de comercio exterior, era muy débil, por no decir muy arcaico, hasta que eh, Fujimori, eh, establece un mecanismo de eh, disuelve el congreso y eh, aduanas que antes tenía una empresa grande que se llama aduanas y, y la parte tributaria era otra que era SUNAT lo que hace es une en uno solo SUNAT y aduanas ¿no? Y esto no lo hace por iniciativa de, de Fujimori y su gobierno, sino el gobierno americano, para, hacer, para reconocer al gobierno de Fujimori, le dice que tiene que hacer, que hacer cambios fuertes estructurales para que el país eh, se desarrolle mejor. Entre esos cambios es la unificación de SUNAT con aduanas y también que... Eh, si quiere tener un acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene que mejorar sus puertos, aeropuertos, y tiene que tener normativas más modernas. ¿no? Y ahí es donde comienza, se da una nueva ley de, de comercio exterior, se define las políticas de comercio exterior, antes las políticas eran... Como los agentes comerciales son las oficinas comerciales de nuestras embajadas, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores era el titular del comercio exterior. Y el Mincetur era solamente un complemento a una política. Lo que hizo fue cambiar esa política. Se estableció lo que ahora se llama Oset. Oficinas de comercio exterior. Tenemos como 40 a nivel de todo el mundo. Son oficinas de apoyo al exportador. Además, se dio una nueva ley de comercio, una nueva ley de aduanas y se dio un proceso de privatización y nuevas modalidades de servicios. Aparecieron los, los almacenes, el. Muchas, muchos servicios que no existían se crearon. Y eso estableció y, y se logró acuerdos comerciales. Como consecuencia de que teníamos las normas muy vigentes, se estableció una política de acuerdos comerciales con diferentes países del mundo. Y entre ellos, los más importantes estaba China, pero China aparece hace 20 años nada más en el comercio exterior. Cuando se alinea, digamos, la Organización Mundial de Comercio, eh, digamos, se afilia China. Y después de 5 o 10 años ya China comienza a conocer los mecanismos y toma su desarrollo sostenido hasta la fecha, ¿no? Perú también ha tenido un desarrollo sostenido como consecuencia de su modernización del comercio exterior. Como dije ayer, eh, los productos tradicionales, bueno, siempre van a ser un, un 65, 70% de la generación de divisas, pero el otro 30%, 25% más adelante ha ido creciendo de mil millones a más de 7 mil millones, que es el monto estimado de hace dos años. Entonces, eh, el, los productos no tradicionales están creciendo sostenidamente. Y, y eso tiene un, digamos, eh, eh, una repercusión porque el comercio exterior se reparte todas esas ganancias que hay en muchas empresas dado que, como dije ayer, el, la, la producción es variada y no es tan intensiva, ¿no? O sea, no existen grandes extensiones de, de monocultivos, ¿no? Eh, Ese es un poco el panorama del mundo, y como consecuencia que la nueva Organización Mundial del Comercio establece reglas. Una de las reglas dice, ningún país puede sacar sus o recibir su mercancía por cualquier sitio. Tiene que hacerlo por un puerto o aeropuerto o un sitio que tenga control del país de las mercancías que ingresan y salen. Si no se hace así, se denomina ¿cómo se denomina? ¿Contrabando? Contrabando. está bien? Y eso es penado. Como consecuencia de eso, la autoridad aduanera tiene autonomía para declarar delito lo que haces. Ahí no entra el Poder Judicial, el congresista, no, eso tienen autonomía. Te dicen, te vas a la cárcel, te meten a la cárcel, tú no puedes reclamar. Porque tiene una legislación especial. ¿Está bien? Entonces, no, como algunos dicen, no, yo traigo a mi abogado y le hacemos una demanda y ahí dormirá el sueño de los justos. No es así. Hay un concepto de extraterritorialidad que voy a explicar más adelante. Muy interesante. Entonces, vemos que el comercio en el Perú se ha modernizado. Tenemos muchos Servicios que de repente no conocen, pero poco a poco vamos a ir conociendo, que se están dando y que hacen que tengamos un servicio de importaciones que podemos traer en 48 horas, llega al, a la aduana y sale, ¿no? A veces dura 72 horas, pero antes duraba meses. ¿Está bien? Ha cambiado bastante. Bien, esa es una pequeña explicación. Seguimos. Entonces, eh, ¿qué es una eh, salvaguarda económica? ¿Qué son barreras arancelarias? ¿Qué se denomina argumento de la industria naciente? Y... Bien, cuando se apertura la Organización Mundial de Comercio, todos los países pueden comercializar de acuerdo a las reglas de la organización, ¿no? pero ¿qué sucede? No todos los países son iguales. Por ejemplo, Perú no es igual que Haití, Perú no es igual que Rusia, ¿no? Entonces, eh, tienen diferentes monedas, tienen diferente, digamos, nivel de ingresos, eh, tienen diferentes recursos, ¿no? Entonces, eh, Haití no tiene los mismos, digamos, igualdad de condiciones para comerciar con el mundo, ¿no? Ni Perú tiene igual, igualdad de comerciales para negociar con Estados Unidos o con, o con China, ¿no? Países más grandes, la India. Entonces, se establecen al interior de la Organización Mundial de Comercio mecanismos para equilibrar esa situación. Entonces, acá se establecen los acuerdos comerciales. Si yo sé que la mayoría de mis productos son chinos, un 30, 40% con Estados Unidos, otro porcentaje con Chile, otro porcentaje con, con Holanda. Entonces, trato de hacer convenios entre pares y solucionar cuánto va a ser el arancel que le voy a cobrar yo o me van a cobrar a mí de productos que yo vendo o compro. Y así nacen los acuerdos comerciales. Profesor, metagoles, ¿cuáles son los acuerdos comerciales? Entras acá a la opción Acuerdos comerciales Perú. Y entras acá y están todos los acuerdos comerciales. ¿No? por ejemplo, están todos los acuerdos, y por qué no con otros países, ¿Por qué, por, por qué no hay un acuerdo comercial con Afganistán, o por otro país, Irán, por qué no nuestro comercio, o Corea del Norte, no tiene relevancia esos productos, que compran, o ven? nosotros vendemos a Corea del Norte, a Afganistán, pero pues es mínimo, ¿No? o otros que nos compran a nosotros, le venden a ellos, revenden. Entonces, tenemos que centrarnos en lo que es lo relevante, ¿no? Entonces, por eso tenemos estos acuerdos comerciales. Profesor, quiero saber con Japón, a ver, aprietas ahí y ahí está el acuerdo, cuáles son las características, su importancia, la página oficial del acuerdo de Japón, y tienes toda la información detallada cuáles son los productos que yo quiero exportar, que, que puedo tener ventajas. ¿eh? Entonces, el acuerdo comercial es un mecanismo que tienen los países para regular el intercambio. ¿no? Y repito, no voy a hacer acuerdo comercial con un país que no es relevante en mi comercio exterior. Por ejemplo, en este momento, con Venezuela no es relevante. ¿No? Eh, o, por ejemplo, con Haití. Acuerdo comercial con Haití no es relevante. ¿No? ¿Por qué? Porque no le vendemos mucho ni ellos nos cobran mucho. Pero sí con países relevantes. Entonces, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Y ahí aparecen barreras no arancelarias. Miren, jóvenes, lo que les voy a decir... Eh, es interesante. A ver. A ver, la señorita, vamos a, a preguntar. A ver, Mauricio Romero, ¿estás? Sí, profesor. Ya. A ver, Mauricio, te hago una pregunta. Eh, un país como el Perú ha hecho un acuerdo comercial... Supongamos tú eres una tienes tu empresa y vendes o exportas manzanas a, a Brasil, ¿también? Entonces eh, tu cliente allá es eh, un brasileño que tiene su empresa distribuidora de frutas, entonces te va a comprar a ti ya han hecho contrato y todo lo demás. Pregunto, Mauricio, tú ya has hecho un contrato y ahí figura el nombre del, de la empresa del brasileño y figura el nombre de tu eh, empresa y tú eres el representante. Firman ambos el contrato y se ejecuta la exportación del Perú a Brasil. Pregunto a Mauricio. ¿Son los dos únicos eh, que están en el contrato o existe un tercero que no aparece en el contrato o un, y que exige condiciones? Creo que hay uno más y es el que... Un poquito que más fuerte, Estado. no se te escucha, no te escucho. Creo que hay uno más y creo que es el Estado, si mal no recuerdo, porque por ah. parte del contrato tú pagas. Un impuesto, ¿no? Uh, ¿no? No tengo bien claro si que paga el país que recibe o el país que envía. Desde la empresa. Así es, estás tibio. Aparte de yo venderle al brasileño, y yo mi empresa peruana y la empresa brasileña, existe un tercero que no aparece en el contrato, pero que condiciona. ¿Cuáles son las condiciones? Son lo que se llaman barreras no arancelarias. ¿Qué significa esto? Voy a explicar. Ese tercero, que es el país destino, establece, supongamos que manzanas, por ejemplo, él tiene que sacar un certificado fitosanitario que sus manzanas no tienen eh, la mosca de fruta, ¿no? no es un, un insecto que hace daño a las frutas. Y si va en tu embarque, puede contagiar a las manzanas de ese país destino. Entonces, tú tienes que tener un registro sanitario que tu producto no tiene. ¿Y por qué exige si eso no estaba en el contrato? Porque en el país destino hay normas, que son las barreras no arancelarias, que establece que un producto... Por ejemplo, en este caso, manzana debe tener estos, estos, estos requisitos para que entre la aduana. ¿Está bien? Entonces, miren jóvenes, lo que estoy diciendo. ¿eh? Cuando uno hace un contrato de compra-venta internacional, existe el empresario destino y el empresario origen. Pero aparte, que por más que estén los nombres ahí en el contrato y ese sea un contrato de comercio internacional... Existen otros que van a condicionar que puedas tú llevar tu mercadería por la aduana. ¿No? Entonces, esos requisitos que no hay veces figuran en el contrato se llaman barreras no arancelarias. ¿Está bien? Hay productos que no se consumen, entonces no te ponen muchas restricciones, pero si son productos que se van a consumir, tienen que cuidar en su población la posibilidad de que se contagien, tengan algún tipo de virus, o como acabo de decir, lleven insectos que, que puedan malograr en el país destino la producción en ese país. ¿no? Entonces, estoy hablando... Otra característica más del comercio exterior. Ayer habló, hablé del criterio conservador. Tienes que tener en cuenta que en el comercio exterior no vale decir que no sabía y como ignoraba, quiero que me perdonen o que me minimicen la, la, la pena. No hay eso. Entonces, si tú cometes un error por ignorancia, porque eres aliasista, de todas maneras la, las aduanas te consideran delito. No hay atenuante. ¿Está bien? Lo único que hace las aduanas del Perú y de otros es cuando cometes un error te ponen una multa. Y si la multa la pagas en el, en el término de la distancia que te indica la SUNAT, en este caso, te ponen... Eh, un, te hacen un descuento de 50% o un porcentaje, ¿no? Porque tú cumples con pagar. Pero si tú reclamas, eres aliancista, quieres que porque tú reclamas en el futuro te van a eh, bajar, ¿no? Más bien te incrementa. ¿Está bien? Entonces el criterio conservador, jóvenes, es importante. ¿Y cómo soluciona Leyendo, informándote, preguntando, estableciendo forma previa eh, cuáles son las razones o las causas frente a una actividad que quieres hacer. Entonces, ese es el criterio conservador. La salvaguardia económica es cuando hay un producto en el mercado nacional, eh, por ejemplo las zapatillas, ¿no? Hay productores que compran el insumo, embuten la base de la zapatilla y eh, ponen la, uh, la falsa con la parte superior de tela lo cosen y hacen zapatillas, ¿está bien? Y venden en el mercado nacional. Pero viene un aliancista, ¿no es cierto? y se trae varios contenedores de China, a la tercera parte del precio en el mercado nacional, a la tercera parte y vende. ¿Va a poder vender? No, porque el, el gobierno cuida su producción y establece salvaguardas. ¿Está bien? entonces hay productos que se pueden comercializar, que es la mayoría. Eh, ¿Y cómo sabemos eso? Porque el Perú es, por eso he dicho que se ha modernizado bastante, uno de los países que tiene las barreras arancelarias más bajas, ¿no? De muchos países similares o mejores que Perú. ¿Qué significa esto? Voy a la tercera criterio, ¿no? Voy al tercer criterio. Un país es competitivo o puede tener un mercado similar a otros en cuanto a precios si sus barreras arancelarias son relativamente bajas, ¿no? Y me explico. Supongamos que yo quisiera eh, comprar ropa. ¿Está bien? Ropa. Entonces, hay ropas de marca, ropas de buena confección y además de marca, hay ropas de buena confección sin marca, ¿no? Hay ropas eh, que le ponen hilo, digamos, que dura poco y hay otras que es solamente lo que usan los aliancistas, ¿no? Un solo uso y ya no sirve. Entonces, ese tipo de confección en promedio de, de, de las ropas, eh, tienen un mercado, tienen un precio. ¿Está bien? Entonces, supongamos, como está sucediendo en Gamarra, ¿no? supongamos que hay un sector como Gamarra que produce muy bien, con bastante eficiencia. Y su cadena de valor está en esa integración como clúster que tiene Gamar. Eh, ¿Y qué tiene que ver con esto de lo que estamos hablando de, de argumento de la, de la industria o naciente o men, barreras, arancelarias bajas? Pongo lo siguiente. Voy a explicar con mejor un ejemplo que va a ser claro. Voy a preguntar a Jorge Aro, Sergio Valentín y Caterín Rocío. En ese orden me van a responder a lo que voy a mencionar y como consecuencia de lo que menciono voy a hacer la pregunta. Respuesta a la pregunta, eso es lo que quiero que me diga Jorge Aro, Sergio Valentín y la señorita Caterine Rocío. Digo, una empresa, escuchen bien, escuchen bien, una empresa que tiene un buen producto. ¿Está bien? Una empresa que tiene un buen producto. Sus insumos de esa empresa que usa para hacer su buen producto. Es insumos nacionales, 100% su insumo es nacional y toda su producción lo vende en el mercado nacional, ¿Está bien? tiene buena marca, tiene un precio competitivo y es líder en el mercado. Tiene buena marca, su insumo es nacional, principal insumo nacional, tiene ventas en el país y no vende al exterior. ¿Está bien? Todo es nacional. Pregunto. Primero, Jorge Aro responde. Segundo, Sergio Valentín. Tercero, Rocío. O Caterín Rocío. La pregunta es la siguiente. ¿Para esta empresa es necesario que tenga... ¿Una oficina de comercio exterior? ¿Sí o no? ¿Por qué? Jorge. Eh, considero que no, porque no... O sea, para producir su producto usa, usa insumos de nacionales y además eh, las ventas que Rodrigo son dentro del mercado nacional. Gracias, Jorge. Sergio. Eh, sí, igual que mi compañero, considero que no debería, eh, con respecto a los insumos, pero con respecto al producto, si es que es, es, la empresa tiene una política de expansión hacia otros no, países. todo el pero... mercado nacional? Ah, ya, entonces, eh, creía que no. Sí, que a ver, Caterin Rocío, ¿su opinión importa? Buenas tardes, profesor. Eh, yo diría que no, porque como mencionó que todo se realiza en el mercado nacional, no hay importación ni exportación. No, usted está diciendo que no hay importación o exportación. Sí hay, en el Perú hay exportación No, no, pero para el producto que usted está mencionando, dijo que lo venden en el mercado nacional sí. y también sus insumos ah, son nacionales. Ya, los tres están equivocados. Miren, voy a explicar lo que el tema, barreras alancelarias. Como en el Perú, dije hace un ratito, escuchen por favor porque estamos compartiendo conocimiento no estamos hablando de un libro lo que es un artículo Me está hablando un crema la respuesta es que tienen que tener oficina de comercio exterior no te hablo pues un bufete no si no te hablo por lo menos una persona que vea los precios en el exterior de un producto similar al que vende en el mercado nacional los insumos ¿Por qué? Porque en el Perú, escuchen, acabo de decir, es uno de los países que tiene más bajas barreras arancelarias. ¿Y qué significa? Cuando hay una empresa en el mercado nacional que vende un montón, que tiene buenos productos y encima no consume nada del mercado exterior, ¿qué van a hacer de fuera? ¿Se van a interesar por ese mercado? ¿Sí o no? Claro. Profesor, meta goles. Hablemos de cemento. Cemento Lima o Cemento Sol. Su insumo, nacional. Su mercado, nacional. ¿Son líderes? Sí. ¿Tienen departamento de comercio exterior? Sí. ¿Por qué? Aún así, han tenido fuertes problemas. ¿Por qué? Como las barreras son bajas, ¿Se traen cemento de dónde? Hasta de Bolivia, de Ecuador, de México. Porque no hay dificultades de barreras anacelarias. No estoy diciendo que todas las empresas deben tener comercio exterior. Dos, tres, pero deben tener por lo menos, si su producto es de la naturaleza que he mencionado, Deben tener conocimiento de cómo está su, un producto similar en el exterior. Porque si tu producto es muy, muy demandado en el mercado nacional, ten por seguro que va a aparecer empresarios extranjeros que quieren también eso. ¿Por qué? Porque es, es libre el mercado. ¿Está claro? ¿Alguno quiere opinar? El profesor, disculpe, este, no sé sí, para, para que me quede mejor clara la idea, no sé si podría hacer un, como que repetirlo una vez más. O sea, ¿cuál es la importancia de, de esas empresas que usted menciona para, para tener ese, esa oficina de comercio exterior? Por... Bien, ¿cómo no? ¿Eres crema o no eres crema, Renson? Sí, claro, profesor. Ah, si no, no, no te repetí. Bien, escuchen por favor, porque yo lo que les estoy dando es... Eh, digamos, opiniones técnicas, no presunciones. ¿Está bien? Eh, comencé diciendo que las barreras arancelarias son mecanismos que a nivel gobierno y país se establecen para hacer que el comercio o la venta de productos importados nacionalizados en el mercado nacional sean competitivos se tiene unas políticas de barreras arancelarias. En el país, como dije, se ha modernizado todo esto de las políticas a tal extremo que el resultado es que tenemos las barreras arancelarias, que son los niveles de precios similares en el exterior, las más bajas. Y eso que está obligando a la mayor parte de las empresas, sobre todo a las empresas que son líderes o que tienen las características que voy a mencionar. Por ejemplo, si vemos una empresa que tiene buen producto y encima su mercado es nacional principalmente y encima es, eh, eh, sus proveedores son nacionales y no vende al exterior por, por decisión de ellos eh, y se están vendiendo bastante en el mercado nacional, la pregunta es, ¿deben tener a alguien que vea productos similares al producto de, de esta empresa, de cómo está el comportamiento en el exterior? ¿No? ¿Una persona, varias, no sé, encargados de, de esos temas? Eso es lo que le he preguntado a, a cada uno de los tres. ¿Eh? ¿La respuesta cuál es? Sí, porque si uno miras cómo está el comportamiento en el exterior de un producto similar al tuyo, y si existe mucha diferencia en favor tuyo en el mercado nacional, ten por seguridad que va a venir uno del extranjero a ponerse a tu lado en el mercado nacional. ¿Está bien? Esa es una realidad. ¿Está claro, Renzo? Renzo, pero este, ese, ese responsable o esa oficina, ¿cuál, ¿cuál sería en todo caso su función? ¿Sería el de, yo tengo entendido... Monitorear, por ejemplo, en este momento, que pongo este caso, ¿no? Yo tengo la oficina de acreditación y calidad. Entonces, yo tengo mis procedimientos, me hago prueba de entrada, hago feria, prueba de salida, hago estadísticas y digo que ya, eso es suficiente, con eso es nada más. No miro nada más. Y yo sé que existen otras facultades, existen otras universidades, existen las acreditadoras que están requiriendo otro tipo. ¿no? Eh, y por ejemplo me dicen, de acá a seis años, si usted sigue haciendo lo mismo que ha tenido éxito para tener sus dos reacreditaciones, no le vamos a dar la reacreditación. La segunda o tercera regla. ¿Por qué? Porque no es cuestión de hacer más de lo mismo. Tengo que hacer mejora continua. ¿Se da cuenta? Entonces, si tú crees que vas a seguir vendiendo porque tu producto tiene salida y nadie te va a competir para porque eres el líder, estás eh, engañándote. Porque el comercio es cualquiera del extranjero puede venir y poner su oficina y, y vender. ¿No? Salvo porque estemos en economías cerradas como Corea o países así que tienen barreras arancelarias demasiado elevadas. Ahí quizá. Pero en el Perú no hay eso. ¿Está claro, Renzo? Sí, profesor, ahora sí está claro. Pero... Entonces, como ven, jóvenes, el comercio exterior es necesario que conozcan. Va a marcar mucho, porque estamos acostumbrados a verlo así de, de fuera nada más. ¿no? Eh, es importante entender que, que hay un mecanismo que debemos conocer, ¿no? Eh, Bien, entonces sigo acá. Eh, bueno, la Oficina Mundial de Comercio, hay términos, ¿no? ¿Qué son los Incoter? Eh, incoter son modalidades de transporte. Eh, por ejemplo, bueno, voy a ser rápido porque todo eso lo puedo explicar con casos y todo lo demás. Pero cuando estamos en un país de origen, como Perú, y un país destino, de por ejemplo, Argentina, le quiero vender a los argentinos, por ejemplo, eh, un producto que tiene mucha salida, ¿no? Desde Perú, espárragos. Ya, entonces, guaranda, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede? Ya he un contrato, el peruano con el argentino pactaron y ya está. Y están las, todas las barreras, eh, las eh, no arancelarias están cumplidas y se va a exportar. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Hay costos que tienen que definirse en el contrato. Por ejemplo, digo, FOB, sí DDP, x -work? Profesor, no, no me apabulle ¿qué es eso? Son términos. Generalmente aceptados y definidos con antelación y explícitamente detallados para saber quién se hace cargo de algunos costos adicionales. Por ejemplo, el pago del seguro. ¿Quién lo paga? Si yo lo dejo en el Callao y después el encargado, que es el argentino, lo va a llevar hasta Buenos Aires. La lógica dice... Que lo debe ser el argentino. Pero si se pacta que va a ser SIP, costo, insurance, de seguro y flete, entonces ese CIP, el que vende es el que asume esos costos. Entonces, los costos que no están atados al producto en sí, que son el transporte, el seguro, los gastos de estiva y desestiva, eh, alguien tiene que asumirlo, ya sea el vendedor o el comprador. Y así nacen los famosos incoter. Eh, eso es el tema de incoter. Entonces vemos que ya hay variedad de, de, de aspectos que vamos poco a poco enterándonos. Entonces, acá, el Perú, pues, ha, ha crecido en el comercio exterior, sobre todo de las de exportaciones, ha crecido fuertemente. Es uno de los países que, que, Latinoamérica, con gobiernos corruptos, con gobiernos aliancistas y todo lo demás, sigue creciendo el comercio exterior. Tenía la suerte de tener una, en su momento... Se hizo una buena reforma del comercio exterior que se mantiene. O sea, están dando en piloto automático, si cabe el término. Entonces, eh, actividad sincrónica. bueno El link después lo vemos. Bien, entonces, importancia de las medidas de apoyo al comercio exterior. Miren, jóvenes, hemos dicho que nos vamos a centrar más en las exportaciones no tradicionales, porque las tradicionales casi ya vienen con su cliente definido. ¿no? Entonces... Como nos vamos a centrar más en los, todo lo que es comercio exterior, en lo no tradicional, tenemos que ver cuáles son las actividades que hace empresas privadas o instituciones privadas e instituciones del Estado en favor de promover el comercio. Hay varias formas de promover. Una de ellas es la marca país. Eh, hay un tema que ustedes deben conocer en el marketing que se llama reputación. Uno, por ejemplo, eh, hace dos días, estaba muy bien, este señor candidato, no me cae bien, pero estaba eh, liderando las encuestas, Johnny Lescan. Pero hace dos días, su primera vicepresidenta, es una mujer de, de enfermera y que eh, estaba sin mascarilla haciendo proselitismo y la detiene. Y en vez de bajarse, aceptar que estaba en, en falta se pone muy insolente amenazando que, a, que iba a llamar a un general para que lo pusiera en su sitio a esos policías que le estaban haciendo cumpliendo su deber. Eso causó una baja en la reputación de la candidatura del SCAN. ¿Está bien? Y yo estoy poniendo el ejemplo para que me entienda qué reputación. Es la imagen que transmites. Puedes tener tú una buena imagen, pero basta que hagas un error y puede caerse al suelo tu reputación. Por eso uno debe ser coherente, consistente, debe ser precavido, ¿está bien? No debe ser muy, digamos, eh, dádiva, ¿no? Tiene que uno ser, porque somos ingenieros, pues, tenemos que prever las cosas. Entonces... La reputación, que viene, que viene de ser? Si tú tienes una marca, la referencia que hace el público sobre la marca es la reputación. ¿Y esto que tiene que ver con medidas de apoyo? Lo que es marca país, a nivel mundial, se ha eh, definido este, como que parece la, la línea de Nazca en forma de un... Ahí más adelante lo he puesto... Eh, ...es un logo de promoción de las exportaciones. Ese es por un lado, pero se hizo videos, eh, una campaña muy fuerte a nivel internacional... ...de eh, la posición de Perú eh, como producto de dos destinos, ¿no? Primero, interno, del exterior que es el turismo receptivo y principalmente complementado con el gastronómico. Y de exportación se vio agroindustria a través de biocomercio y a través de los sectores de las instituciones que dije hace un rato, la OCEX, -E que establecieron una serie de, de, de ferias, donde se incentivaba por sectores para que ofertaran su producción. Entonces, esto es el primer tema de lo que es medidas de apoyo. Un segundo tema, sobre lo mismo, es capacitar al personal de las empresas que quieren exportar. Voy a salir de pantalla y voy a pedir a nuestro amigo Tomás Rivadeneira. ¿Estás? Tomás Rivadeneira. Presente, profesor. Ya, presente en pantalla un enlace que te voy a pedir. Entra a internet. Ya, pon lo siguiente. Pon marca país Perú. Ya, ahí aprieta eso. Esta es un, una página donde resume todo lo que hizo el gobierno con apoyo al sector privado. <coughs> para promover la marca Perú, ¿no? Y esto no es solamente una iniciativa de, de Perú, sino casi todos los países promueven el comercio exterior. Vamos a decir más adelante por qué. Pero hay una serie de cosas que deberían ustedes conocer. Pero aparte de esto que eh, nuestro amigo está poniendo... Vamos a ver otro aspecto de, de promoción. Por favor, pon otro enlace y pones así, eh, Perú. Ya, eh, aprieta ahí. Esta es una oficina que depende del Ministerio de Comercio Exterior, que tiene, que integra, es la encargada de integrar todas las actividades de promoción. Tiene que ver con marca país, tiene que ver con CISEC, tiene que ver con información de ferias, etcétera, etcétera. O sea, integra mucho. ¿Está bien? Una de las cosas que hace Pro Perú que tiene mucho éxito son los miércoles del exportador. Otra pestaña. Por favor, pon miércoles del exportador. Un ratito, no te emociones. No te emociones, pues crema. Ya, ahí nomás. Entonces, tienes dos. De Prom Perú, ¿está bien? Eh, y el otro que dice de CISE. Entonces, vamos a entrar primero al de Prom Perú. Entra al de Prom Perú, por favor. Ya, Si tú ves ahí, ya estamos en abril, ¿no es cierto? Entonces, eh, estamos eh, para inscribirse, para ver lo de abril. Eh, por el COVID, todos lo están haciendo previa inscripción. Pon 2020. Ya, aprieta, por ejemplo, el que dice el 11 de noviembre. Cristian el 11 de noviembre dice un, un pdf que está en file aprieta ahí ahí está la exposición ¿está bien? Eh, vuelve y pon 2020, 2019 porque como estamos en el COVID ha bajado esto ahí están todos los materiales semana a semana ¿ya? ahora Vuelve al, al, al enlace primero que salió de Google. Ahora pon CISEC, aprieta ahí. ahí. Entonces baja despacio, dice, puedes tú ver los videos y lógicamente ingresa aquí. Te invitamos a, a exportar Perú. Más información disponibles. Puedes ver las capacitaciones pasadas disponibles apretando ahí. Y la presentación es en YouTube, ingresando aquí. Ahí están todos los enlaces. ¿Está bien? Eh, deja de compartir, Crema. bien Entonces, como ven, es una parte que yo estoy mostrando, porque otro que hace promoción también bastante, compró en Perú, son las ferias. Vamos a ver, pero poco a poco, pues no, no se vayan a intoxicar porque veo algunos que están como Henry Medina. Henry Medina, ¿ya almorzaste? Sí, profesor, ¿por qué? ¿Por qué no, porque que... tiene, tiene cara de sueño, te veo ahí con tu foto, está pestañeando. A ver, <risa> ok, profesor. El tema es el siguiente, ahora vamos a entrar a la segunda parte aplicada, ¿está bien? Aplicada. Entonces, Vamos a ver. Entren a la lámina número 10 que estoy presentando en pantalla del Jamboard. A ver, nuestro amigo Cajas, señor Cajas. ¿Ve la lámina 10? Sí, profesor. Ya, a ver, demuestre que usted puede entrar a esa dirección. Comparto pantalla entonces. Sí, de esta dirección, por favor. Si no que usted está compartiendo sí, sí. la pantalla. Sí, en este momento voy a dejar de compartir. Adelante, estimado. Ese enlace trata de, de, de tenerlo ahí en tu computadora. Entra al enlace, por favor. Creo que está como imagen, por eso no puedo. Sí, pero pon pues tres dobles, yo te dicto, 3w.gov.pe slash 7663, guión del medio. Plan guión. DE, guión. Desarrollo guión de guión mercado guión pdm creo que es o punto pdm algo así presente en pantalla ya está cuál es la tarea porque ustedes tienen que trabajar está bien Pon ese enlace, por favor, ese enlace que acabas de poner en el chat. En el chat de, de la plataforma, para que tus compañeros lo tengan. Ya está. Gracias. ¿Qué van a hacer cada uno de ustedes? ¿Tienen acceso al blog? ¿Está bien? Entonces, van a elegir un plan de desarrollo de mercados de América Latina, un plan de desarrollo de mercado de Europa y un plan de desarrollo de mercado de Asia, uno nada más de cada uno. ¿Qué significa un plan de desarrollo? Es lineamientos que le dan al exportador desde Perú, si quiere exportar, por ejemplo, a Chile. ¿Qué cosas debería exportar? ¿Qué debería tener en cuenta si quiere exportar a Chile? te dan un plan de desarrollo de Chile. A ver, aprieta, por favor, señor Cajas, América, aprieta el Mercado de América. Baja, ahí está, de todos los países, de ¿no? Colombia, y debe estar ahí Chile. A ver, busca Chile, ahí está Chile. ¿Está ¿bien? ¿Está A ver, aprieta, ahí está, te dice... ¿Qué características? ¿Quieres ver el PDM de Chile? A ver, PDM de Chile, aprieta. mire el índice, por favor. El índice. Ya, te dice cuál es la cultura, qué cosas se comercializa Perú-Chile, cuáles son los acuerdos no arancelarios, cómo es el, el servicio de transporte canales de comunicación, ¿no? comercialización, perdón. Entonces te da una orientación como exportador para que tengas en cuenta esas consideraciones. Deja de compartir, por favor. Tarea. En forma individual, en el blog, la tarea para la próxima semana. Por favor, Franco, ¿me escucha, Franco? ¿Franco Chunga o Franco Martínez, profesor? Y a, a ver, ya tú que has hablado? Pues, Franco Martínez. A ver, okay. sí. escribe en el chat lo siguiente. Tarea para el día martes, eh, ¿qué cae? 7.13, ¿no? 7.13. Sería 13, martes 13 creo que cae, ¿no? Sí, sí, profesor, 13. Ya. ya. Tarea para el martes 13. Presentar en el blog del curso... Sí. Tres PDM de su interés. ¿Qué es plan de desarrollo del mercado? Entre paréntesis, uno de América, otro... De Europa, creo que era, ¿no? Y otro sí. de... Asia. de Asia. ¿Está bien? Y lo publican en el blog. Nada más. No te pido que es para primero comenzar para saber si sabes usar el blog. Te voy a enseñar unos trucos ahorita para que lo hagas. ¿Está bien? ¿Ya lo pusiste? A ver. Solo eso. Sí, sí, por favor. Okay. Pon en el chat. Sí. La tarea martes este se presentar el blog ya eh, pon en forma individual ya. ya está bien ya entonces ahora Franco Martínez vamos a entrar al blog para que veas cómo Puedes presentar, por ejemplo, el de Chile como ejemplo. ¿Estamos? Ok. Ya, entonces ingresa por favor, presente en pantalla el bloque. Se supone que ya tienes acceso, ya eres crema, etcétera, etcétera. Si nuestro amigo Franco lo hace, usted lo, baja, bájate ese archivo y lo guardas en tu computadora. Eh, Ahí está, Sí, ahí dice, guarda, sí. descargar y ya queda guardado. ¿no? Esta era de Canadá. Sí, ponlo ya. ya. Ya está guardado. ¿Está bien? Uh -huh. Entonces ahora entra al blog. Entra a tu cuenta Gmail. Ahí dice Gmail. Eh, los nueve puntitos. Aprieta, no, no. Bueno, ya, ya lo hiciste. Ya. Aprieta. Ese es ya. Nueve puntitos. Los nueve puntitos. La parte superior de ahí. Busca blogger. Sigue bajando. No hay. Entonces entra a un nuevo enlace, pon blogger, nueva pestaña, nueva pestaña, blogger, ya, aprieta. Okay. Okay. Ya estás. ¿Estamos? Sí, este era el mío que, que creé yo, nos dio no, un no, enlace sí, para sí, crearlo. No, el comercio Internacional, ese ya okay. puedes eliminar. Ya. Okay. Entonces, ahí estamos. ¿Está bien? Supóngate que, que vas a hacer la tarea, ¿está bien? Uh -huh. Ya, Vamos a hacer un ejemplo, después lo puedes borrar, porque todo lo que tú haces lo puedes borrar. Lo que hacen otros no puedes borrar. ¿Estamos? Okay. Entonces comenzamos. Primero, eh, nueva entrada. Ya, ponga. tarea del miércoles 7 de abril. Ponerle otro nombre, pero vamos a ponerlo así. Estamos haciendo como ejemplo. Ya, abajo, abajo escribe eh, eh, adjunto la, los, los PDM de eh, eh, los países siguientes. ¿no? Dos puntos: Chile. No, abajo, abajo, enter. Chile pon chile, no, no, pon chile ya eh, debajo de chile, pon enter ya, pones A, A, A mayúscula, bastante A, no de, de, todo lo que, A, ah, bastante A ya, enter ya, otro país otro país, ¿no? en este caso de América, ¿no? otro país, ya otro país, pon okay. ya, ya está ya está, ¿no? y, y y pones, no, pon, ya no A, porque se va a confundir, pones B, B, okay. Ya, ahora, otro país pones eh, China. Ya. Y pones C, Ya está. Ahora, en la parte superior, izquierda, a la izquierda, figura un lapicero. ¿Está bien? Y aprieta ahí. Y pon HTML. Ya, entonces, lo que es en A. Eso es lo que vas a reemplazar, lo que yo te diga. Entonces, una nueva pestaña. Una nueva pestaña. ahí ya. No, no, ahí no. Sal, deja eso y entra una nueva. Pon tu cuenta Gmail. En tu cuenta Gmail. Ya, pon eh, a la derecha, en los nueve puntitos, Google Drive. Drive, drive, drive. Arriba a la derecha, ahí. Ya está. Ahora pones Nuevo subir archivo sube el archivo ese de Chile Y ahí es el PDM uh -huh. ya, espérate, no te emociones, tranquilo ya, aprieta PDM ¿a okay. sí, aprieta un ratito, espera lo que yo te diga Ahora en los tres puntitos que están en la parte superior derecha. Ahí, exacto. Aprieta. Compartir. Lo tienes que liberar de todo. Porque sea, pon obtener enlace. Ahí aprieta obtener enlace. Obtener enlace. Aprieta ahí. Ah, ya. Okay. Y pon eh, muy, eh, aprieta restringido. Pon cualquier persona con el enlace. Ya, ahora, di eh, listo, aprieta listo, ya está, ya está compartido. Ahora, anda a los tres puntitos que está a la derecha. Pones, a, a, abajo, abajo, abajo, dice abrir en una nueva ventana. Ya, ahora de nuevo los tres puntitos. Y mira abajo, dice insertar elemento. Ya, copia todo eso. Control-C y vete uh -huh. al bloco. Al bloco, que es donde estábamos antes. Al bloco. Uh -huh. Ahí, aprieta ahí. Reemplaza lo que dice AAA mayúscula. control B. Ya, pon de nuevo en la parte superior izquierda, pon lapicero. Ahí está. ¿Está bien? Y uh -huh. así vas a hacer para B, C, lo que sea. Dejémoslo ahí nomás y pon publicar. Confirmar para que veas que es cierto. Ya, aprieta lo, los ojitos. Ahí baja. Ahí está la tarea. ¿Está claro? Uh -huh. Sí, profesor. Ya, igual hace para B y para C. Deja de compartir. Ok. Ya, veo que han publicado, dice Henry Medina. ¿Qué es lo que quieres hablar, Henry? ¿Qué has puesto en el chat? Profesor, disculpe, eh, al parecer... En voz eh, alta, en voz alta, como si estuviera frente a tu suegro y tu enamorada está sacando <risa> la vuelta. Ah, la clase anterior, eh, entramos un poco tarde porque algunos de nuestros compañeros, entre esos me incluyo yo, porque el link del aula virtual en, en Univirtual era diferente al que se estaba el que se estaba haciendo uso. En consecuencia, quizás no pudimos escuchar cuando se ha es, es hecho el mecanismo para suscribirse dentro del blog para publicar. Entonces, eh, mi compañero Aarón me estaba explicando un poco por interno que usted ha enviado una invitación por el Gmail. Para que podamos suscribirnos para el blog yeah, y así. ¿Cuál es tu pregunta? Esa. Henry, ¿cuál es tu pregunta? Esa era. Ahorita ninguna. Yeah. Estoy resolviéndola, como digo. Yeah. Tú no tienes problemas, entonces. Estás inscrito en el blog. Estoy buscando uh, en estos momentos la invitación en mi correo. Ah, me entonces, que me yo, como eres aliancista, de repente... <risa> Se te ha bloqueado, pues. Si tienes problema, lo dije en la primera parte, dije, envíen a acreditaciónfis.uni.edu.pe, si no puedes ingresar por alguna razón. ¿Está claro? Sí, persona. Sí, persona. Aro Mancilla, ¿cuál es tu problema? Aparte que eres aliancista. No, ninguno, profesor. Le estaba explicando al compañero Henry que usted había mandado la invitación al correo. Ten cuidado porque Jerry es, es eh, hacker, así que tiene que tener cuidado porque ahorita ya te ha hackeado toda la cuenta. Bien. Ingeniero. Sí, señorita Ingeniero. Yasuri, dígame. Ayer envié un correo a acreditación y me respondió de que tenía que suscribir. Bueno, tendría que entrar a ese enlace. El enlace no lo tengo. Por la misma razón que el compañero, no llegué a entrar por el enlace de Zoom, que era otro en su momento. ¿Podría, por sí, favor, enviar el enlace? Por eso le digo, vuelve a escribir explicando bien. Si usted no dice cuál es su sección, qué curso y cuál es su situación, no va a poderse responder. ¿Está bien? Porque tanto yo como la secretaria que nos apoya, tienen acceso a la plataforma, a Google Classroom y a todo. Entonces, pero si usted no explica, no le vamos a poder solucionar. ¿Está claro? Listo, ingeniero. Le voy a poner a absolutamente... Listo. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Profesor, disculpe. Sí, señor. Dígame. En, ese, en ese procedimiento no había entendido bien esa parte de inspeccionar el elementos que había hecho lo había entendido. ¿Qué cosa no has entendido? En la parte que puso inspeccionar elementos. ¿Inspeccionar elementos? Sí, en un, en un momento, eso no, no sé, ahí me perdí un poco. Mira, yo no explico aplicaciones de software, eso no es el curso, yo te estoy dando porque soy buena gente, te puedo enseñar un montón de cosas, pero no, no es... Eso lo he dicho porque nuestro amigo estaba atento, franco, ¿no? Pero nada más. Si tú quieres, puedes subirlo como, como conseguir ese blog. Tienes un montón de opciones. Acuérdate que estamos en la UNI. Tienes que aprender a aprender. ¿No es cierto? En otro momento volveré a explicar otras cosas más. Bien. Otra pregunta. Además, el video va a estar de esta sección, ¿no? Publicado en el Google Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Mm, profesor. Sí, adelante, Socio. Respecto a de que el video va a estar publicado en el Google Classroom, ¿las clases, estas clases son grabadas? Claro, pues, Socio. Va a salir tu lente, tu foto, tu polo negro, todo va a salir, man. así <risa> okay, que, Claro, pues está con, estamos en la modernidad, pues. Para eso tienen que pedirle al delegado. El delegado o delegada tiene que funcionar. ¿Está claro? Vamos ahora a elegir al delegado o delegada. A ver, en forma seria, proponga, ¿no? Eh, a ver, eh, vamos a pedirle a nuestro amigo Carlos Anchaigua. ¿Estás, Carlos? Sí, profesor. Ya. Presenta una hoja en Word. En Word. Sí. Presenta en pantalla. Tú vas a tomar nota de los candidatos. ¿Ya? Candidatos a delegado. Pon, escribe, por favor. Ya. O entre paréntesis, delegada también puede ser, ¿no? Delegado o delegada. Ya. Entonces, ahora, eh, eh, lo siguiente: número uno, número dos y número 3. Pon número uno, deja espacio. Número 2, dos, dos, tres, ya está. Entonces, jóvenes. Su opinión importa. Lo que queremos es una persona proactiva, no un político ni un aliancista, sino una persona que quiera apoyarnos a cada uno, al profesor y a ustedes, ¿no? A ver, candidato, porque todavía no es elegido. Si no, yo aplico dedo, dedocracia. A ver, señorita Caterín Rocío Hualpa Supo, ¿a quién propone? Señorita Caterin, deje de hablar de eso. Ah, sí, su sí la escucho, profesor. Respuesta. Sí la escucho, estaba viendo la lista para ver Ya, yeah, ya, yeah, yeah, está. Dígale a su enamorado que no sea muy exigente. A mi compañera Anchaiwa. A ver, Anchaiwa, pon tu nombre, Anchaiwa? A ver, Henry Medina, alias el hacker de clase. Profesor, propongo a mi compañero Luisa Tauchi. Ya, Luisa Tauchi, por favor. Ya, a ver, uno que quiera proponerse. A ver, César Navarro, ¿a quién propones? César Navarro. Está durmiendo, César. Enero, yo quiero proponer a mi compañero Ochante. Ya, muy bien, Daniel, gracias. Ochante, Ochante. O, ochante. ochante, no es achante, sino la O. O sí. en vez de la A. Gracias, Daniel. Ya. A ver, eh, el que tiene pinta de, de aliancista. A ver, Luis Trujillo. ¿A quién propones? Voz alta como... Ya está ya está propuesto ahí, ingeniero. Solo ah, conozco a mi compañero Ancheiwa. Gracias. A ver, Silver Taza. ¿A quién propones? Uno más, a ver. Voy a proponer a mi compañero Chante, pero ya está ahí. Ya. Franco Chunga. ¿A quién propones? Otro más, para que haya cuatro. De igual manera, profesora, compañero Chante. Ah, ya están haciendo campaña. A ver, Mauricio Romero, ¿otro más que propongas? Profesora, mi compañero Aarón Mancilla. Aarón, por favor, escribe Aarón Mancilla. Ya está. Gracias por el apoyo. Ahora vamos a elección. La elección es la siguiente. Por favor, yo tengo acá la, la lista y eh, eh, lo que quiero es que me ayude porque yo tengo una pantalla gigante acá, pero no sé, esa pantalla todo sale grande, pero no... A ver, quiero tener... Hay una opción que levantan la mano, ¿está bien? Aparece una manito. Entonces, digo, cuando yo diga, por ejemplo, Anchaigua... Los que quieren votar por Anchegua, levantan la manito para que yo sume y le indico acá a nuestro amigo, para que Carlos, para que ponga el número de, de votantes. Después bajan la manito y ancha, an, antauchi, votan por Antauche. Bajan la manito, votan por Ochante. Bajan la manito, votan por masilla Pero la única restricción es todos votan por todos. Esta es una primera elección. En la segunda elección, cuando quedan los dos mejores, solamente un voto por uno de los dos que quedan. ¿Está bien? Entonces, la primera vuelta. A ver, por favor, levanten la manito que permite ahí el, el zoom. Aquel que quiera votar por Anchaigua, Carlos ingeniero disculpe, pero creo que algunos ni siquiera conocemos al, a algunos alumnos. Igualito es, mano, porque yo tampoco te conozco a ti, pero ya eres mi alumno. ¿Qué puedo hacer? ¿Negarte? Que no, ¿eh? okay, okay, bro. ¿Qué puedo hacer, mano? Te, yo tengo que tener delegado. Si no es bueno, ya lo cambiaremos. Delegado Fantasma, delegado Sarrucho. Pero hay que comenzar. A ver, por favor, sigo contando. ¿eh? Toma nota, estimado Carlos. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, dejen de, su, dejen la manito por favor. Ahora, como digo, todos votan por todos, ¿eh? no hay problema, porque queremos elegir a los dos mejores para que, sea un, un, un, un desempate en la siguiente votación. Antauchi, Luis Antauchi, por favor, levanten la mano si fueran tan amables, aquel que quisiera que su delegado sea el señor Luis Antauchi. Uno, dos, tres. A ver, ver déjenme contar, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, bueno, aumentó ya. 2, 4, 6 y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, se está, está moviendo la cámara. A ver, voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ver, me ayuda por favor, ¿ya? Yo no cuento bien porque, por ejemplo, Daniel Mesa aparece en las dos pantallas que tengo, duplicado. ¿Cuánto ven? Dice 11, profesor. 11. Hay 11, profesor. Sí, 11. Gracias por la ayuda. Antauchi, por favor ponga a Carlos Antauchi 11. 11. Ya, ahora bajen la manito, van a volver a votar por el señor Brian Ochante. A ver, Franco Martínez, verifica, tú vas a ser el, el, el notario. Ok, ok, profesor. ¿Cuántos están votando, levantando la manito? 8, conmigo 10, perdón, ya, nueve. Ya. <risa> ya pues no haga trampa, pues. Ya, 9, <risa> Brian, 9. Ya, baje su manito y ahora el último. Aquel que quisiera que su delegado sea el señor Aro Mancilla, levante la mano, por favor. Por favor, notario, cuente. Seis, seis, profesor. Seis. Gracias. Bien, ahora sí, solamente entre el número uno y dos se va a elegir al delegado. ¿Está bien? La segunda votación. Esta vez, quien vota por Anchaigua ya no puede votar por Antauchi. Quien vota por Antauchi no puede haber votado por Anchaigua. ¿Está bien? Es excluyente. No puedes votar dos veces, si no votas una sola vez. ¿Está claro? Notario, tome nota. Por favor, levante la mano. Aquel que considera que su delegado va a ser el señor Carlos Anchaigua. Levante la mano. Nueve. Nueve, profesor. Ah, nueve, ya, pon nueve. Esos nueve, por favor, ya no pueden votar ahora. Pon nueve. Ya. Ahora, que su delegado sea el señor Luis Atauchi, por favor. Los restantes pueden votar. Ponce, Ponce, profesor. Ya, gracias, estimado Renzo. Apunta, por favor, en el chat, estimado Carlos, pones, delegado, el señor Luis Achaute, Atauchi, a, perdón, Luis Atauchi, subdelegado o entre paréntesis, delegado Cerrucho, Carlos Achaigua, y tercer delegado o delegado Fantasma, el señor Brian Ochante. ¿Estamos? Pon por favor en el chat esos tres. A ver, identifíquese Luis Atauchi. ¿Quién eres? Atauchi, profesor. Atauchi, allá. ¿Cómo estás? Ya me, ya me vio, ya. ya. ¿Eres crema o no eres crema? Claro, hasta la muerte. Ah, ya, entonces nos va a ir bien. Sí. Bien, entonces tú vas a ser el delegado. Eh, por favor, te quedas al final porque vamos a tomarnos un par de cervezas virtuales para celebrar y para darte unos datos para para, para digamos para el curso, ¿está bien? Ya profesor, usted. te quedas un ratito. Gracias. Okay. Bien. Entonces deja de compartir, Carlos. Eh, pones por favor los datos que te he pedido en el chat para que todos tomen nota. Bien. Entonces, eh, eh, es importante que, que resumamos lo siguiente. Primero, eh, es, eh, hemos visto algunos temas, todavía nos falta más. No Voy a presentar en pantalla. Eh, esto de acá, que nos ha ayudado el señor Cajas. No. Eh, lo siguiente, no. Eh, aquí tenemos esto de acá. ¿Qué es esto? Es un gráfico que he hecho y lo he escaneado y se lo he compartido. Es un gráfico que resume todo lo que podía haber explicado en muchas palabras. Eh, tenemos acá el Perú, ¿está bien? Mercado Nacional. Y tenemos acá un país destino, cualquier país que, que veamos el PDM que puede ser interesante, como la tarea que estamos haciendo. ¿Bien? Ahora, no puede salir, si este producto va a ir al exterior, o sea, se va a exportar desde Perú, va a tener que salir por una aduana, sea aérea, terrestre o fluvial o lacustre, ¿no? Y tiene que llegar por el mar, si es marítimo, a otra aduana para que pase un proceso de nacionalizado. ¿Qué es nacionalizado? Por ejemplo, eh, supongamos que yo importo, eh, por decirte, un contenedor de ropa, ¿no? Ya se viene, por ejemplo, esto se hace más o menos en el mes de septiembre, eh, puede ser también agosto, ¿no? Se importa. Los mayoristas y venden en septiembre, octubre, para navidad, ¿no? A las boutiques. Más o menos esas son. Y ya en, en, en el mes de noviembre ya todo está puesto en las boutiques. Entonces, eh, para yo vender lo que he traído, importado, tengo que haber nacionalizado mi, mi mercancía. ¿Cómo la nacionalizo? Pasa por aduanas, sale... De acuerdo, tengo mi, mi, mi eh, factura que me ha dado el vendedor del exterior, tengo mis documentos de desaduanaje y la certificación que he pagado todos mis eh, pagos oportunos al seguro y todo lo demás. Desaduano y lo tengo en mi local. Los file que yo haga de esa importación, ese file donde están todos los documentos, se llama nacionalización. Si viene la SUNAT y me pide una revisión, presento ese folder primero. Porque eso acredita que yo puedo comercializar ese producto en el mercado. ¿Está bien? Eh, si no tuviera ese file, lo que estoy comercializando es lo que se llama uh, algo que entra, que no tiene documentación, es algo que está penado. ¿Está bien? Que no está sustentado. Entonces, ese es un tema que es importante, que se llama nacionalizado. El otro tema es que, tanto este producto que llega, pasa por acá, llega acá, en este interín, de que sale de la aduana y llega a la otra aduana, es lo que se llama zona marítima, en este caso, y es internacional. ¿Qué es internacional? Que no pertenece ni al Perú, ni al país destino. La pregunta es, ¿quién es responsable en este, en este ambiente que no es ningún país de origen o destino? Aquí se legisla la regulación que se, eh, que se regula o se responsabiliza es la Convención de Viena. La Convención de Viena establece cuáles son las responsabilidades en un ambiente que no es el país origen ni el país destino. Es acá. Entonces, para que valga tu contrato, tiene que hacerse de acuerdo a los términos que indica la Convención de Viena para que tu contrato de comercio exterior tenga validez y puedas tú tener derechos. ¿Está bien? Entonces, es importante que acá se aplica un régimen aduanero y acá también. Este régimen aduanero es los no arancelarios. Es importante tener en cuenta. Otra cosa que es importante, todo el comercio que se hace entre un país a otro, se hace a través de los pagos. La mercancía va y llega acá físicamente, pero los pagos que se le hacen, por ejemplo, este va a recibir su pago por parte de esta empresa una vez que recepciona. ¿Y cómo es el pago? Entre bancos. ¿Y les voy a decir algo que, que de repente no saben, si lo saben mejor. ¿Qué es lo que voy a decir? Primero, tú tienes, como empresa que vas a exportar, tú tienes tu banco nacional. Ese banco nacional, a su vez, tiene una cuenta en el BCR. O sea, los clientes del BCR son los, los clientes llamados bancos. Entonces, si yo tengo mi cuenta acá abierta en este banco y recibo un dinero, voy a recibir un dinero directamente, no de esta empresa, de su banco, de esta empresa, sino del BCR que va a depositar. Pero profesor, el BCR no figura en el contrato. Escucha primero, escucha crema. ¿Cómo es la operatividad de neteos de los saldos eh, de moneda extranjera, en este caso dólar, que se hacen entre países. Miren, cuando tú te vas por el aeropuerto y quieres salir del país, máximo que puedes llevar en efectivo es 10 mil dólares. Y normalmente llevas mil, dos mil y lo demás lo llevas en tu chequera, tu tarjeta de crédito, que sé ¿Está bien? Pero no puedes llevar en efectivo más de 10 mil dólares. Profesor, pero yo tengo en mi cuenta 100 mil dólares y yo soy, soy crema, ¿puedo llevar? No es así. Porque el dólar o la moneda que tengas es para usarse en el país, no para llevarlo fuera. El BCR controla eso. Y el brazo del BCR es las aduanas de cada país. Tú no puedes sacar la plata por más que sea tuya. ¿Está bien? Porque si no, es penado. Una vez un caso de un alcalde que se iba a visitar a un familiar en Estados Unidos, llevaba 20 mil dólares en cada bolsillo. Lo detuvieron, lo metieron a la cárcel. En el aeropuerto. Porque es penado. Entonces... Tienes que tener en cuenta que no se puede llevar físicamente la moneda. Tienes que hacer a través de los bancos. Y los bancos, como estoy explicando, no sacan porque tienen que pasar por el BCR. Que tú dices que, clic, aparece en tu cuenta mayor dinero que tienes porque ya el cliente te pagó. Pero eso es para tu uso, ¿no? Pero realmente el trámite que siguió no es ese, que directamente depositaron en efectivo, no es así. No es así. ¿Cómo funciona? Cada día y cada semana los BICR se reúnen, lo llama mesa de negociaciones, y establecen cuánto de un país, por ejemplo, este que sea Colombia y este que sea Perú. ¿No? ¿Cuántas operaciones de comercio exterior hubieron de importación a exportación? Y el neto, supongamos el neto, son 10 millones, el otro son eh, 9 millones 800. Entonces, importación, exportación, el neto es 200 mil dólares, ya. Supongamos que es favorable a Colombia. BCR le deposita al BCR los 200 mil, el neto nada más. ¿Eh? Entonces eso no lo ves tú porque esos son operaciones que se hacen entre bancos pero <coughs> tú no percibes eso <coughs> pero es bueno entenderlo porque no puede salir moneda en físico porque esos son bienes del país por eso nace que es el apoyo al comercio exterior porque cuando tú exportas estás haciendo un bien al país por qué porque traes divisas al traer las divisas, y esas divisas pertenecen a ti, pero no puedes sacarlas. Y esas divisas permiten al Estado para comprar sus bienes e eh, importaciones, exportaciones, como una moneda de cambio. Ese es el mecanismo de apoyo al comercio exterior, porque quien exporta no paga impuestos. Fíjense, ¿eh? quien exporta está libre de pago de impuestos sus ganancias. ¿no? Y encima, si exportas y compras algunos insumos que se llama, eh, digamos, para tus acabados, ¿no? de tu producto, te pueden dar el drawback, que es devolución de los gastos que has hecho. Creo que está hasta el 2 o 3% nada más del monto total que has gastado, pero ya es algo, te devuelve. Encima que no pagas impuestos, te hacen devoluciones con el droga. Entonces, eh, el mecanismo de comercio exterior es de mucha ayuda y por eso el gobierno lo apoyan bastante. Sobre todo a las exportaciones no tradicionales, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Es importante tener en cuenta que hay aspectos relevantes. Hemos dicho el productor, producto no, na, eh, no tradicional. Uso de acuerdos comerciales, ya hemos mostrado. Uso de las aduanas, hemos visto visto. El agente de aduana es el único autorizado. Voy a poner un ejemplo. En España le llaman eh, notario. En el Perú le llaman agente. Yo soy agente de aduana en el Perú. Entonces, ¿cuál es la función del agente? Le pongo un ejemplo. Yo quiero comprar un departamento de silver, tasa. Tasa me va a vender un departamento que tiene. Yo tengo la plata, entonces, tasa, tú aceptarías que yo oh, te dé los 200 mil dólares que vale tu departamento en efectivo y tú me firmas un papelito y yo acepto que, que, que con ese papelito ya puedo entrar a ese departamento ¿tú? y soy dueño, así es, Silver, Silvester ¿Cómo dice? O sea, venderlo a 200 mil y un papelito ¿Tú crees que con un papelito podemos hacer un, una venta de un departamento de 200 mil dólares entre tú y yo? No. No se, puede, no se puede. El derecho que tiene Silver Taza por tener el departamento está en los registros públicos. Registros públicos es un sistema del Estado donde ahí figuran los realmente dueños ante la ley. Entonces, si Silver Taza tiene en una propiedad escrita su nombre y la quiere vender, yo que quiero comprarla, tengo que ir a los registros públicos y hacer un trámite para que figure mi nombre ahí y ya no figura el del señor Taza. Pero yo no puedo Hacer ese trámite lo hace el notario. ¿Está bien? Entonces, el notario es un medio obligado para hacer la inscripción de las propiedades. ¿Está bien? Igual es el caso del de agente de aduanas. Tú quieres hacer una importación por encima de, de 10 mil dólares o más, ¿no? O exportación. Tú lo generas, pero no puedes hacer el trámite ante la SUNAT. ¿Quién lo debe hacer? Es un agente de urbano. ¿Está bien? ¿Está claro la similitud con el notario? Bien, entonces ya vamos a terminar. Quiero resumir que hay muchos temas que vamos a ver. Acá está la instrucción física internacional, las operaciones que se generan. Realmente, jóvenes, estamos entrando a en un mundo muy bonito. Ahorita estamos viendo el PDM. Plan de desarrollo de mercado. Si yo quiero salir al exterior, tengo que saber cómo es el, ese exterior llamado concretamente un país destino. Puede ser en América, puede ser en, en Europa, puede ser en Asia. ¿No es Conozca, revise. ¿No? no les pido mucho. Pero trabajen, por favor. Estamos comenzando primero arañando, ¿no? A una velocidad hacer. Ya tenemos delegado. Está en el chat. Eh, eh, por favor, eh, manéjense un poco como profesionales que son. Porque la vida es, es eh, hacer cosas, no querer nomás. Y en ese sentido, eh, yo les pido un poco de, de madurez en todo lo que se les deja. Eh, tratemos de, de manejar eh, estos espacios eh, y que les vaya bien, pues, ¿no? En la semana, que te, toda la semana y cuídense y ya saben, si tienen problemas, si no dicen la sección, no dicen cuál es el problema y quién cuál es su nombre, a acreditación FIS, tampoco me van a decir, pues, profesor, me duele la cabeza, déme la respuesta. Cosas relevantes estoy hablando, ¿está bien? No me van a hacer perder el tiempo por cosas irrelevantes. Bien, eh, muchas gracias, que tenga una buena tarde y nos vemos. Un gusto de saludarlos. Somos Cremas. No, profesor.